Hoy tuvimos un encuentro muy, muy interesante, sobre todo porque había muchos estudiantes, eso siempre es muy bueno. Y bueno, por supuesto, muchos docentes, en donde discutimos un poco las metodologías, las metodologías participativas para la extensión, cómo pensar los procesos de construcción de demanda desde la participación real de, de los actores con los cuales trabaja la universidad, cuáles son los marcos metodológicos generales, eh, bueno, ahí estuvimos revisando entre todos las distintas experiencias que tenemos. Fue un, una instancia bien interesante que nos permite seguir avanzando en esto de, bueno, de la definición de extensión que, se está, que está avanzando, que ha crecido en América Latina, pero particularmente en, en Argentina, en Uruguay, que tiene que ver con el diálogo de saberes, también tiene metodologías precisas también tiene marcos teóricos, metodológicos precisos. Entonces, bueno, estuvimos revisando algunos autores, algunas cuestiones teóricas, algunas cuestiones prácticas, y reflexionando las experiencias. Fue eso lo que hicimos. Creo que fue muy interesante. Hubo al final eh, aportes de los estudiantes que están trabajando en el proyecto de extensión muy, muy ricos. Yo estoy este, con una evaluación muy positiva de la actividad que es parte de la formación que promueve la UNER, que promueve la Secretaría de Extensión, este, que es imprescindible para poder seguir pensando con mayor criticidad el proceso de extensión universitario. Hay un llamado a programas hecho por la universidad, hay eh, un proceso de evaluatorio con tres docentes eh, y que además tiene la particularidad esta vez de que va a ser abierto de forma tal de que todos los que quieran estar en el proceso de evaluación de los programas tanto a la hora de la presentación como a la hora de la defensa van a poder hacerlo y es una forma también de aprender mucho de bueno, ver un programa concreto presentado por eh, sus eh, autores y en función de alguna de las cuestiones que podemos plantearles, bueno, cómo lo van a, a pensar en la práctica.